Accesibilidad e inclusión. Importancia de la asignatura. Garantizar la accesibilidad de todos los estudiantes, incluidos aquellos que tienen necesidades especiales, a los recursos y actividades de aprendizaje. Tomar en consideración y dar respuesta a las expectativas, habilidades, usos y conceptos erróneos digitales de los estudiantes así como a las limitaciones contextuales, físicas o cognitivas en su utilización de las tecnologías digitales. Competencia. Asegurar la accesibilidad a los recursos y a las actividades de aprendizaje para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades especiales. Considera y responde a las expectativas digitales de los estudiantes, sus habilidades, usos digitales e ideas erróneas, así como las restricciones contextuales, físicas o cognitivas para el uso de herramientas digitales. ¿Sabías que en el Perú 2.487.288 personas presentan algún tipo de discapacidad en el área urbana? Y 564.324 personas presentan algún tipo de discapacidad en el área rural. Importante tomar en cuenta que según el último, el censo del año 2017, 12 de población y 7 de vivienda, señala que el 10,7 por ciento de la población en el área urbana tiene una discapacidad y el 9,3% tiene una discapacidad en el área rural. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Y cuánto nos falta para poder lograr la accesibilidad y la inclusión de las personas.